Bueno chicos, os traigo algo nuevo al canal Un juego diferente al de Crash of Cards Un juego que se llama Rascar Revolt, Ya lo estáis viendo en pantalla Y bueno, os voy a explicar un poquito de qué va Me lo he descargado, lo tenéis este mes en PlayStation Plus gratis Un juego offline y online En el que vosotros si queréis podéis jugar con varios amigos O simplemente eh, hacer las misiones Hay tres modos de juego Hay misiones, supervivencia y supervivencia extrema. No sé exactamente de qué va el juego, pero por lo poco que he leído, eh, sé que hay que matar a unos juguetes malvados. Y bueno, con pistolas o lo que te vayan dando en el juego. Entonces, ¿qué os parece? Si os echamos. Me voy a pasar el modo de juego Misiones. Voy a pedir. Si os gusta el juego y queréis que traiga la segunda parte. La segunda parte sería este modo supervivencia. 50 likes, ¿eh, chicos? Vale, nos dan a elegir entre Axel, Champ, Billy o JM. Y bueno, vamos a elegir a Axel, Mixmo, está preparado así. Vale, come caramelos para recuperar vida y estar un paso más cerca de entrar en el estado sugar. Overload. Vale, bienvenidos rascals. Completar, completar tres o más misiones para enfrentarnos al jefe final. Manteno, vale Vale, no sé exactamente qué hay que hacer Ahí vamos con el personaje Veis que tal dispara, ojo Vale, ahora Encuentra la piruleta mágica escondida En las chisteras Vale, no sé exactamente Qué tengo que hacer, pero yo voy a matar Burros estos, si son burros Son piñatas Vale, esto nos va a dar un caramelo Perfecto, lo cojo Vale, una piruleta. Hago con el triángulo. ¡Ojo! Se va a tomar por saco. Hay más burro. No sé exactamente qué tengo que hacer, ¿eh? Ok. Aquí hay otra chistera. La piruleta. Ok ido para allá esta vez bueno, primera visión hay que buscar la piruleta madre mía, ahí esta la pesadilla esta aquí hay otra chistera la piruleta se va para allá Lo salta muchachos salta, no salta nada hombre vale, aquí, vale ahí nada más piñatas trofeo ganado jauría que está aquí no he acabado todavía de entender que había que hacer vale, chocolate dorado, recoge las monedas de chocolate monedas de chocolate donde hay monedas de chocolate, aquí me cago los burros, me cago estos putos burros. Ahí aquí, burro, por aquí. Y el yo pensar lanzando cosas. Vale, Hay que encontrar algo de chocolate. No sé exactamente el qué. Venga, bueno, venga, hombre. Vamos a los caramelos que nos dan vida. Hay que buscar, vale. Ahí hay un. están señalando que hay que ir hacia allí. Tenemos tiempo, ¿eh, chicos. mojaré niño. Estas monedas. No sé exactamente qué tengo que hacer. Las cojo. Madre mía, a ver si dejan los burros ya. Qué pesado. Madre mía, madre mía. Vaya un sándwich me estar haciendo esto aquí. Vaya un sándwich. Vaya a coger las monedas de chocolate. Ahí está. Jaime Buspa Burro. Ahí ya faltan menos aquí el payaso este de alaberno ¿cuántas queda hombre? ¿la última? está ya todas o okay? qué? mira, guay. es que hay más ¿eh? no me da galletas ¿eh? vale, allí hay más ¿eh? por lo que puedo ver sube, sube, sube para que hombre burro Vale, hay que ir hacia allí. Uf. Madre mía, madre mía. Coger la Ahí está, perfecto. Madre mía. 6 segundos quedaban, ¿eh? Vale, esa... Vale, es una visión completada. Dispara los globos para detener a las piñatas. ¿Globo? ¿Qué, ¿Qué globo? ¿Dónde hay globo aquí? Fuera, hombre, ahí está. Recarga, recarga. Ahora hay un globo. si yes, y estoy dando Anda los globos eso Vale, vale Guay, guay, guay Más pin, Más globos por el cielo Vale, de momento no veo nada Madre mía, el Teddy, que pesado Me lo poca Ahí hay otro globo Me ha hecho el menos Otro por aquí. Ver, me faltan menos. Por aquí no hay globo. A ver. Madre mía, suéltame, Teddy, hombre. Vale, hay que ir rápido, que queda poco tiempo. Y no sé exactamente dónde pueda haber más globo. Ahí hay uno, ahí hay uno. Venga, va. qué menos. ¡Pam! ¡Bam! Madre mía, pero qué difícil. Derrota al enemigo gigante. A ver, a ver, a ver. Vale. Van, van, van, van, van. Madre mía, si lanza rayos. Pues ya me das tú. ¿Cómo me cubro yo eso? Pues ya se si me va a matar, eh. me va a matar. ¿eh? Pero si me ha reventado en 0, creo que me estás contando. Dale, dale, dale, dale, dale, dale. dale, La patada, la patada Y bien, ¿eh? bien, Vale, aquí hay caramelo, cuídate Vale, está nada, no, eh, chicos Está nada no. Vale, una patadita ahí, buena Agariza, agariza, agariza Último golpe Último golpe 6 segundos, eh 6 segundos Me lo he cargado A falta de 6 segundos Vale, encuentra los huevos de Pascua escondidos Guay Va, están allí, nos señalan Y voy a ir a por ellos No me deja pasar Vale, la espada este, este por culero Vale, última misión, chicos Para allá, vamos para allá Vale, hay uno Triángulo. Me acabo de dejarme, hombre. Uf, qué pensado, burro Hay que darle muchas veces al triángulo para que se abra. O a saber tú qué hay que hacer. What the fuck. Vamos para el siguiente. Está ahí arriba. Quita, hombre. Está ah, no burro en todos lados. Venga, va. Joder, es? me está andando y no me está gustando un pelo. Vale ya, hombre. Sudar. Vale. Exactamente, no sé qué es esto. R1. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, por no, vamos ya poco tiempo. Uh, rápido, rápido antes de que venga. Ya, buen día. Ahí está. Vamos. Ahí está. Misión completada. Ahí está. Perfecto, nota vida. Y ahora. ¿Estás? Estéis preparados para el jefe final. Acabad con él antes de que se agote el tiempo. Si os quedáis sin vida, no podréis seguir luchando. Vamos a ver el jefe final. No sé muy bien. Hemos completado tres misiones de la 5. Dragon, vale. Flario. Flario, vale. Tengo ya de cabeza, ¿no? ¿Dónde está el dragón CP? Madre mía, dónde está? Se supone que está ayer en el castillo o qué. Madre mía, mira, míralo, míralo, Madre mía, ya pensaba yo que era más grande. ¿Qué pasa? ¿No ataca? Hostia, sí, sí ataca, sí ataca. Vale, de momento no nos ha quitado mucha vida. No, salta, salta, no te.. El torque peto, entorque peto. No, no, aquí no te acerques, aquí no te acerques. Va, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere. Madre mía, vaya ataque, nos pega este. Revienta, revienta, revienta. Y así que no me puedo librarte, eh. Cuando me estás con lo la, he con las llamas... tienes que joder y aguantarte, eh. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. está, ¿no? Pero muere ya. Hala. ¿No qué? ¿Te mueres? Hoy o mañana. WTF que si tal. ¿Qué se es supone que tengo que te hacer con él? Tacho, venga, muérete ya Paquito Venga Venga, muchachete ¿Qué se supone que tengo que hacer? Venga Ponete ahí, muérete ahí, venga. Venga, y se me ha gustado el tiempo. 35, 35. ya, pero ¿qué tengo que hacer? Le pego una patada o algo. Tampoco oh, sé. Sí. Y si ya, y si no se tira, poco oh, ya a saber ya hacer. Venga, tírate ya. Me tira la patada, muchacho. Muchacho oh, hombre. ¿Cómo que he perdido? a ¿le he quitado la vida o no se le he quitado? Madre mía, enemigos de desmontados. Compañeros levantados. Combos total 9900. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, dad como he dicho antes una mínima cifra de 50 likes si queréis que suba el próximo modo de juego Supervivencia y nos vemos en el próximo vídeo.